Hola, somos María y mi compañera María también, y hoy hablaremos sobre las fuentes del derecho. Como indica el índice, hablaremos sobre la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Con la expresión fuentes del derecho, estamos aludiendo a un concepto que engloba todo aquello que tiene la capacidad de una manera u otra de producir normas jurídicas. Hay otro concepto de fuentes del derecho, referido a las fuentes de conocimiento, que hace referencia a a los textos que nos permiten conocer el derecho. Desde esta perspectiva podemos distinguir hasta cuatro excepciones o puntos de vista del concepto de fuentes del derecho. En primer lugar, para referirnos a todas aquellas circunstancias que dan lugar a la producción del derecho. En segundo lugar, para referirnos a hipotéticas entidades externas al ordenamiento jurídico. En tercer lugar, en un sentido más propio, tenemos aquellas entidades a las que el propio ordenamiento jurídico les reconoce la capacidad de crear normas jurídicas. En cuarto y último lugar, y más conocida, la que atiende a las formas con las que las normas jurídicas se presentan ante su destinatario, que de acuerdo con el artículo 1 del Código Civil, se concreta que el sistema de fuentes del derecho español está formado por la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Ahora pasaré a hablar de la ley. La ley es el instrumento más genuino a disposición del poder político, en concreto del poder legislativo en el que reside la representación de la ciudadanía, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Española, la cual ostenta la soberanía nacional, de conformidad con el artículo 1.2 de la Constitución Española, que indica que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado con el fin de regular la conducta de los ciudadanos. La ley, en un sentido amplio, incluyendo por tanto la Constitución, es fácilmente reconocible por su carácter general, solemne, formal y escrito a los efectos de dar cumplimiento a las exigencias al principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, lo cual le ha permitido convertirse en la fuente por excelencia en los sistemas jurídicos continentales, como es en el caso del ordenamiento jurídico español. Las leyes son la fuente primaria del derecho, debido a que ocupa una posición de jerarquía superior al resto de las normas escritas, por debajo exclusivamente de las constituciones. Antes de nada, cabe destacar que Kelsen, un famoso jurista y filósofo austriaco, establece una pirámide jerárquica de las normas jurídicas, dentro de las que se encuentran diferentes tipos de leyes. En primer lugar, la Constitución, que se trata de la norma suprema del ordenamiento jurídico, denominada Ley de Leyes. Es una norma fundamental el punto de referencia para medir la validez de las distintas normas que integran el ordenamiento jurídico. Además, goza del atributo de supralegalidad porque es jerárquicamente superior a cualquier otra norma del ordenamiento. La Constitución, a su vez, presenta una doble operatividad, formal y material. Por un lado, la operatividad formal se traduce en el establecimiento del procedimiento de creación, modificación, entrada en vigor y pérdida de vigencia de las restantes normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico. Y, por otro lado, la operatividad material recoge los valores superiores del ordenamiento jurídico y los principios constitucionales materiales a los que han de someterse las restantes normas del sistema, bajo la consecuencia de ser declaradas inconstitucionales y, en consecuencia, excluidas del ordenamiento jurídico en caso de incumplimiento. Asimismo, recoge los derechos fundamentales y las libertades públicas, entre otras cuestiones de índole material. Siguiendo con los tipos de leyes, tenemos las leyes orgánicas, que de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Española, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral y general, y las demás previstas en la Constitución Española. Por lo tanto, se trata de un tipo reforzado de ley, debido a que se requiere mayoría absoluta en una votación final del conjunto del texto en el Congreso de los Diputados, además de que tiene un procedimiento legislativo singular. Por otro lado, en el apartado segundo del artículo 81 se establece que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Seguidamente encontramos las leyes ordinarias, que son normas directamente subordinadas a la Constitución Española y llamadas a desarrollarla, salvo que se trate de derechos fundamentales o libertades públicas, así como las restantes materias con reservas de ley orgánica, en cuyo caso no pueden ser reguladas mediante ley ordinaria, establecido en el artículo 82 de la Constitución Española. Las leyes ordinarias disfrutan también de la denominada fuerza y rango de ley y serán aprobadas en exclusiva por el Poder poder legislativo, es decir, por las Cortes Generales, que disponen de dos cámaras, siendo estas el Congreso de los Diputados y, por otro lado, el Senado de España, cuando se trata de las leyes estatales, mientras que por los respectivos parlamentos autonómicos cuando se trata de leyes territoriales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43, apartado A del Estatuto de Autonomía de Canarias, según el cual corresponde al Parlamento de Canarias, entre otras, ejercer la potestad legislativa de la comunidad autónoma. Por otro lado, tenemos las disposiciones normativas, que son los decretos legislativos o los decretos leyes. Y de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Española, el Gobierno de la Nación puede dictar disposiciones normativas con fuerza de ley y carácter provisional, que se denominan decretos leyes, en los casos de extraordinaria y urgente necesidad. En este caso se trata de un tipo de normas que tienen fuerza y rango de ley, pero que sin embargo no son dictadas por el Poder Legislativo, sino por el Poder Ejecutivo, es decir, por el Gobierno, pese a que éste solo se corresponde a la potestad reglamentaria según el artículo 97 de la Constitución Española. Y ya para finalizar tenemos los reglamentos, que ya por último son normas subordinadas a las leyes y al resto de normas, con fuerza de ley, y su segunda característica es que se trata de normas dictadas por el gobierno, es decir, por el poder ejecutivo y no por el poder legislativo, ya que, en el, que el gobierno dispone de la potestad reglamentaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Constitución Española. Con relación a la aprobación de los reglamentos, en ella no intervienen otros poderes del Estado, puesto que son competencia exclusiva del gobierno, ya sea estatal o autonómico. Ahora pasaré a hablar de la costumbre. En defecto de norma escrita puede entrar en juego la costumbre, siendo la costumbre una norma jurídica que se crea como consecuencia de una conducta social uniforme y reiterada en el tiempo, que va observada y respetada como tal. Además, el artículo 1.3 del Código Civil establece que la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte aprobada. En primer lugar, la norma de ser empleada en defecto de ley aplicable, por eso, la costumbre contraria a la, a la ley no es inexistente o nula, solo inaplicable. Este es un hecho que existe, pero que no puede ser aplicado, al igual que no, puede, no hay procedimientos para declararla nula. En segundo lugar, la costumbre no debe ser contraria a la moral ni al orden público, debido a que la moral es un estándar ético de lo que resulta socialmente reprobable en cada momento, y el orden público son una serie de principios, ideas y valores que deben ser respetados para el mantenimiento del orden social. No se identifica con las normas legales o constitucionales, ya que ellas se imponen per, per, a la costumbre. A pesar de ello, se entiende que la costumbre es de obligado cumplimiento, aunque ninguna norma lo disponga expresamente. Para entender que una costumbre está siendo cumplida, es necesario la concurrencia de un doble requisito. El uso y la opinión yuris. En primer lugar, es el uso de un elemento externo y de carácter fáctico, y la opinión yuri se trata del elemento interno de carácter jurídico. Para que podamos hablar de costumbre, es necesario que la sociedad en su conjunto repita un acto determinado de forma reiterada en el tiempo, que ante una determinada situación siempre se responda de la misma manera. La opinión yuri significa que debe ir acompañada de la convicción de que su realización no es arbitraria, sino obligatoria, no se trata de la voluntad de creer una norma jurídica mediante la repetición del acto, sino de la convicción de que el acto tiene que repetirse porque esa norma jurídica ya existe. Por tanto, no basta para crear costumbre que un grupo de personas repitan una conducta de forma reiterada. Es necesario que lo hagan con la creencia de que es obligado hacerlo. La sentencia del Tribunal Supremo de el 18 de abril de 1951, la define como la norma jurídica elaborada por la conciencia social mediante la repetición de actos realizados con intención jurídica. Con respecto a los tipos de costumbre, encontraremos tres. En primer lugar, nos referimos a la costumbre praeter legem, también denominada como costumbre extralegem o supletoria, y es aquella que desarrolla y regula una materia no contemplada por la norma escrita. En segundo lugar, la costumbre contra legem es aquella que regula una materia de forma distinta o contraria o como, a como lo hace alguna norma escrita y es por ello que no es aplicada en la mayor parte del Estado. Un ejemplo de ello sería el, el impago de los impuestos que le corresponden a cada ciudadano. Y ya, por último, tendríamos la costumbre secundum legem, que es aquella que regula una materia que ha sido objeto de una ley, pero siendo ampliada o interpretada de forma peculiar. Un ejemplo de ello sería respetar la vida de las demás personas y no atentar contra la misma. En tercer y último lugar, la costumbre ha de ser probada. Esto se trata de una exigencia que solo opera para los tribunales, con excepción al principio Iura Novit Curia, que se encuentra recogido en el artículo 218.1, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se establece que el Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Con respecto a los principios generales del derecho, en defecto de norma escrita y de costumbre se aplican estos principios generales del derecho, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.4 del Código Civil. Por lo tanto cumplen una doble función, ya que cierran el sistema de fuentes e informan el ordenamiento jurídico. En primer lugar, decimos que cierran el sistema de fuentes porque lo que quiere decir es que garantizan la completitud del sistema, evitando de este modo la existencia de lagunas del derecho. Dado que el juez está obligado a resolver, de acuerdo con el artículo 1.7 del Código Civil, los principios generales del derecho le permiten ofrecer una solución cuando no existe ley o costumbre aplicable, por lo que el juez tiene que inventarse la norma que va a aplicar, pero siempre en relación con el resto del ordenamiento jurídico y con el, los criterios de interpretación recogidos en el Código Civil. En segundo lugar, los principios generales del derecho informan el ordenamiento jurídico, constituyendo las ideas bases sobre las que se construye todo el entramado normativo que conforma un sistema jurídico. Por lo tanto, los principios generales del derecho no se trata de normas escritas ni de principios constitucionales o consagrados por la ley, ya que serían normas sobre normas. Estos, en su caso, pueden operar como fuentes del derecho para acudir a ellos y obtener de su análisis una norma con la que resolver el caso concreto.